ter air to Vamos a hacer que se equilibre. Este güey decía, lo mato, tengo la agenda libre. Claro, porque nunca lo contratan. Bueno, cuando quieren llevar a Duki no les alcanza la plata. Así sí tienes las fechas. Así yeah. el MC te mata con misil o sí con la flecha. Mira, con espacio disimulo. Man, make it real, por favor, hazle caso a tu culo. Porque hazlo Come real, out. el instrumental. Mira cómo viene ya sin Igual. Conmigo todos se extrañan cuando fallo. Tú haces un buen minuto y te lo celebran todo el año. Por eso es que es? yo soy de los mejores. Hey. Soy, soy, soy de ateres y anteriores. Hey. Preguntabas de qué soy el mejor, de lo que practicas, puto, de lo que es tu profesión. De yeah. eso. Así que antes de criticarme, primero intenta entenderme para poder alcanzarme. Porque soy el enferme que tiene el diente de sable. Hey. Cuando llega es normal que se enfermen y que se desarmen. Ah. Que se desabren, desa, desa, ¡Te pesa, no. mal, te senesa, ruido en la fortaleza! No, para que entiendas estilo patético y para que te quede claro puta, el mejor es de México! Yes. Oh, tiempo! Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya! Turno para marquitos, está ready! Yeah, ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya! Yeah. ya bro! ¡A fuego! ¡Ya! Yeah. ¡Se lo estamos en tres! ¿En serio no habla de Duki, Yo no lo creo, pero es verdad Me parezco a Duki, che compañero No por lo cantante, sino por lo carnicero, Porque de tanta sangre Ya estoy que goteo. ¡Oh! ¡Te la clavo toda! ¡Te lo damos en tres! Así se hace gritar a la gente y se controla la masa Che, Gil de mierda ¿A vos qué te pasa? Tutorial de Urban Router, Sí, sentado en la casa, porque de que famoso ya no te pisa una plaza yeah. Es un cajón de mierda y yo lo sé Y sabe que yo rimo y tengo fe En lo que este tonto está diciendo Pero vos a mí es lo que me decís Y me está fingiendo El mejor es de México Y no me sale tonto Este tonto no equivale Soy Neymar Que se escapa y no le sale Me trajeron a España y no me pusieron rivales Voy a buscar fútbol mejor Pero bueno yo lo defino, nosotros somos rappers de Argentina, no fingimos, soy el argentino, el mejor de España, como Messi, un argentino. Última, es la última, o bueno, te saludo, che boludo, porque yo tengo respeto, que habla del barrio y ahora se te va cantando de tu cintura, como un gordo cheto.